Rosario de los Mil Veces Jesús Esto consiste en invocar el nombre de Jesús mil veces para derrotar las casas de las huestes del mal. Como testimonio del triunfo del bien sobre el mal se hace una cruz de madera o de ramo de olivo. Utilizamos alguna que tengamos en casa. Se suele hacer el 3 de mayo, pero se puede Rezar cualquier día. El 3 de mayo hace referencia al descubrimiento de la Vera Cruz en el año 326. El nombre de Jesús significa Salvador. Este viene del cielo. A San José se lo manifestó el Arcángel Gabriel. En sueños. Mateo 1.21 Y a la Virgen Santísima el Arcángel Gabriel, en el momento de la Anunciación. Lucas 1, 31-33 El poder de intervención y majestad de este nombre es milagroso porque está sobre todo nombre y ante él toda rodilla se dobla en los cielos, en la tierra y en los infiernos. Damos inicio por la señal de la Santa Cruz, de nuestros Enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En este momento traemos a los pies de nuestro amado Jesús cada una de nuestras necesidades, y también podemos darle gracias por cada una de las bendiciones que nos ha traído Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa en el alma haberte ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de las ocasiones de ofenderte, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados, así como te suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita. Me perdonarás por los méritos de tu preciosísima sangre, pasión y muerte. Me darás la gracia para enmendarme, para perseverar en tu santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén.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 Oremos, Santísima Cruz, mi abogada has de ser, en la vida y en la muerte, me hace favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás, ni tendrás parte de mi alma, porque dije mil veces, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús.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 Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús, Jesús, Jesús. Jesús Cristo, oh Jesús, mi Jesús por siempre Jesús, Jesús en mi vida, Jesús, Jesús en mi muerte, dulce Jesús, sé mi Jesús, sálvanos. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús.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 Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Jesús Santísima Cruz mi abogada hace ser en la vida y en la muerte me hace favorecer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 Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Santísima Cruz, mi abogada has de ser en la vida y en la muerte, me has de favorecer. Si a la hora de mi muerte el demonio me tentare, le diré, Satanás, Satanás, conmigo no contarás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 Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús, Jesús. Oración final Oh Dios, que al recordar hoy el descubrimiento de la verdadera cruz y del dulce nombre del niño Jesús, renovaste los milagros de tu pasión, concédenos que por el valor de aquel sagrado leño de vida alcancemos eficaz socorro y ayuda en el cielo para la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que contigo,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 a compartir, darle like, suscribirse y activar la campanilla para que más personas puedan beneficiarse de todas las gracias de estas oraciones. Dios le bendiga.